Muy buenos días, en este vídeo vamos a hablar sobre la logística, un término muy utilizado en el mundo empresarial y que a menudo se confunde con el transporte. La logística va mucho más allá de eso, y hoy vamos a explicar qué es la logística, su importancia y algunos ejemplos de cómo se aplica en el mundo real. Estáis en el canal de almacénlogístico.info, tenéis esta y mucha más información en nuestra web. Empecemos por definir la logística. La logística es el proceso de planificar, implementar y controlar el flujo de bienes, servicios e información, desde el punto de origen hasta el punto de consumo. Al conjunto de elementos que sirven para ese propósito se les llama cadena logística. La cadena logística se compone de muchos elementos. Uno son los almacenes, donde se realizan multitud de servicios, como preparación de pedidos, almacenaje de mercancía o gestión de stock. Otro elemento importante es la flota logística, ya sea para transporte terrestre, como serían camiones o furgonetas, aéreo, donde tenemos los aviones o marítimo con los barcos de carga. Una buena gestión logística puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de una empresa, ya que supone, en muchos casos, un coste considerable de todo el global, además de la importancia que tiene cada vez más la satisfacción y experiencia del cliente. En cuanto a la gestión de la logística, esta se compone de varios elementos. Primero, la planificación, que implica la definición de los objetivos, como podría ser suministrar a cliente final un determinado producto. Seguido está identificar los recursos necesarios. Eso es todos los elementos que formarán parte de la cadena logística. Finalmente, será necesaria la definición de los procesos y procedimientos. Esto es la parte más intangible de la logística y a la vez la más importante, por lo que a menudo se invierte mucho dinero en auditorías y softwares de gestión. Luego viene la implementación, que consiste en la ejecución de los planes y procesos definidos en la fase anterior. Finalmente, la fase de control, que implica la medición y evaluación del rendimiento y la implementación de mejoras continuas. Terminaremos con un ejemplo para que se entienda mejor. Imaginemos que una empresa de electrónica necesita fabricar y distribuir un teléfono móvil. En primer lugar, necesitará adquirir los componentes necesarios para la fabricación, como la pantalla, la batería, el procesador, etc. Estos componentes se adquirirán de diferentes proveedores, por lo que la empresa deberá coordinar y planificar las entregas de cada uno de ellos. Una vez que los componentes han sido adquiridos, la empresa procederá a la fabricación del teléfono móvil. Una vez finalizado el proceso de fabricación, el teléfono se almacenará en el almacén de la empresa, esperando a ser distribuido. Cuando un cliente realiza un pedido del teléfono móvil, la empresa de logística encargada de la distribución recogerá el teléfono del almacén y lo transportará hasta el cliente. Durante todo el proceso, la empresa de logística deberá coordinar y planificar las entregas para asegurarse, primero de que dispone de la materia prima, y después de que el teléfono llega al cliente en el momento y lugar adecuados, cumpliendo con las expectativas de calidad y a un costo razonable. La planificación, coordinación y control de los flujos de bienes, servicios e información son clave para garantizar la satisfacción del cliente y la rentabilidad de la empresa. Esperamos que este breve vídeo os haya ayudado a entender mejor qué es la logística y su importancia en el mundo empresarial. Tenéis toda la información sobre almacenaje y logística en nuestra web almacenlogistico.info y en más vídeos del canal. Si te ha gustado el vídeo, no dudes en suscribirte a nuestro canal para más contenido sobre logística y visitar nuestra web. ¡Hasta la próxima!